Es que era Nicha Izquierda Unida de Araba, rechazamos los presupuestos que han presentado el PNV y el PSOE en la Diputación Foral de Álava y reclamamos que haya unos presupuestos distintos, unos presupuestos que cuenten con la mayoría social del territorio. Hemos planteado que haya mejoras en los convenios y que, por tanto, se negocien con la parte social, con los sindicatos y trabajadoras y trabajadores, en los convenios de INDESA ...de abdema, de intervención social... ...y también en el de residencias privadas... ...que se encuentra en estos momentos... ...en plena negociación estos convenios que digo... ...creemos que también tienen que recoger importantes avances... ...en materia de cultura, de medio ambiente... ...frenando proyectos contrarios al medio ambiente... ...como es el de una planta de pirólisis... ...prácticamente incineración... ...que se plantea para el tratamiento de los residuos urbanos... ...en vez de reducir la fracción resto... ...como es muy importante para Álava. Vemos que también se tienen que mejorar las prestaciones sociales... ...y la atención a las personas mayores... ...especialmente en su domicilio... ...para que se pueda tener un envejecimiento activo y digno. Son cuestiones fundamentales que hemos planteado... ...al PNV y al Partido Socialista... ...pero que planteamos también en la vía de los ingresos, en que haya una reforma fiscal justa que permita recaudar más, contribuyendo más quien más tiene. Denunciamos un año más que estos presupuestos no están hechos para la mayoría social de Álava, sino que en muchos casos benefician a los de siempre primas o grandes ingresos para el obispado, para grandes empresas y la patronal, también para la planta de clasificación de envases de hundiz, donde se pagan unas primas de reciclaje que no son reales y hoy lo volvemos a decir otra vez más, el PNV con estos presupuestos a gorrino gordo le unta manteca al rabo.